Bueno, gente, hoy le voy a enseñar cómo crear tu propia empresa dentro del servidor. Esto es para los jugadores, básicamente, y lo que crea es una empresa que eh, va a poder manipular un propietario, que es el que lo crea, la, la, básicamente, que crea la empresa, y tiene sus empleados. A diferencia del Game Shop, básicamente, tiene sus empleados y le puedes crear, eh, agregar su salario. Estos empleados solamente van a poder reestablecer eh, los cofres, ¿sí?, eh, para, para que no se vacíen, van ¿sí? bueno, a poder colocar en los cofres más ítem por ejemplo, si un cofre tiene, vende madera y bueno, el empleado lo que tiene que hacer es poder entrar al cofre y poder llenarlo y volverlo a llenar y ponerlo a llenar. Ellos van a poder ganar un porcentaje del salario a medida que eh, la empresa va eh, vendiendo estos eh, objetos. ¿sí? Eh, el propietario lo que puede hacer es colocarle un porcentaje o colocarle un salario fijo por día, ¿sí? ¿Cómo es esto? Esto es automático, obviamente, y los comandos principales los voy a mostrar en esta parte, ¿sí? Que es Company Help para cosas. Sí o sí tenemos que crear nuestra comp eh, empresa, que va a ser eh, Company Start y el nombre, ¿sí? Como ven ahí. Bueno, en, en mi caso yo ya lo había creado, como ven acá que hice test, he creado una... Empresa llamada TES, para que ustedes puedan ver. Una vez que hicieran, hacen eso, van a tener que colocar Company Bank ¿sí? Deposit. El Company Bank Deposit es, es el banco de la compañía. Sí o sí tienen que depositar antes de comenzar a poder colocar cofres, porque eh, los costos en la configuración de cada costo de, de, de creación, digamos, de, de, de tienda va a ser de 100, ¿sí? Eso como de Entonces, la, la empresa debe tener, aunque sea mínimo mil eh, pesos depositados, ¿sí? Eh, una vez que hacen eso, yo en mi caso, como ven acá, lo que hice fue agregarle 900 como modo de prueba, y una vez que hacen eso, van a tener que poner Company Sets, ¿sí? Una vez que nosotros colocamos company set, nos va a saltar esta pequeña lista. Esta pequeña lista lo que hace es colocar nuestro eh, lugar, por ejemplo, hqr, no, hqr es eh, company set, hqr es para que nosotros tengamos una coordenada física, una coordenada dentro de nuestro eh, sector, por ejemplo, si nosotros estamos en el survival, en este caso, ¿Sí? Y nosotros queremos que los eh, jugadores aparezcan en esta parte. Lo que tenemos que hacer es ponernos en este sitio y poner set sí Y nos va a decir la coordenada y el, y el mundo. El mundo es Survivor y en mi caso ahí están las coordenadas donde específica dónde está la eh, empresa. ¿sí? Luego, para que los jugadores se puedan teleportar a nuestra empresa, van a tener que colocar TP cost, que sería el teleport, el costo, ¿no? Podemos agregarle que le cobren 10 pesos o 100 pesos a la persona que se teleporta al lugar. Así también como los empleados, ¿sí? Obviamente, como cualquier otro jugador, ¿sí? Vamos a poner que el costo sea 100, ¿sí? Ahora, después vamos a poder colocar... El tipo de pago, el tipo de salario que nosotros deseemos eh, que el jugador pueda, eh, que, bueno, que el, jugador no, que, que el empleado, nuestro empleado, eh, obtenga ¿no? de, de, de su trabajo, eh, al, al, al llenar los cofres y esos cosas. Eh, Estos pagos se hacen por días. ¿sí? Eh, también lo puedes configurar dentro del plugins, que se eh, va a ser entre 7, 8, días todo depende de lo que vos quieras. ¿sí? Eh, ¿Cómo se hace? Company Set. Y vamos a poner wage type Ese es el tipo de paga, ¿no? el, tip, el, el tipo de salario que nosotros decíamos. Fixed, fix que sería fijo, ¿sí? un salario fijo. O sea, ¿qué quiere decir con un salario fijo? Que nosotros, por ejemplo, le, le digamos que esta persona cobre mil pesos por día. ¿sí? Eh, o puede ser porcentaje. ¿sí? Esta persona puede. Eh, estos, los jugadores pueden cobrar un 2%. Los jugadores pueden cobrar 3%. O sea, los jugadores, en sentido de yo, le, la costumbre mía, ¿no? Pero en realidad serían los empleados. Los empleados cobran de salario un 2%, un 3%. Eso es lo que vos quieras, ¿no? Yo lo voy a poner en, pers, eh, en fixer, en fix en fix sería fijo, ¿no? Que los, que los empleados cobren 500 pesos o 100 pesos o lo que sea. Yo lo voy a poner que sea fijo, ¿sí? Una vez que hacemos eso, te va a decir eh, compañía ZDESC, ¿sí? La compañía dex es la descripción de la compañía. ¿Sí? Nosotros podemos poner una descripción que puede ser, por ejemplo, contrabando, podemos colocar que, que sea mercadería contrabando, ¿no? Entonces ponemos acá, ponemos contrabando, contrabando, ¿sí? Como una descripción, mercadería o mercader o mercadería, mercadería, mercadería, mercadería contrabando, ¿sí? Ahí está. Entonces mi empresa vende mercadería contrabando si la persona quiere verificar una descripción de eso. Y luego te va a aparecer que dice Company Set Trending True y False. Eso significa si nosotros, de esa, o sea, nosotros queremos como propietarios que nuestros empleados puedan colocar eh, cofres. ¿Sí? Puedan colocar un cofre y pueda eh, colocar la tienda a ellos en diferentes lados. Eso lo pueden aprobar ustedes o no. ¿sí? En mi caso lo voy a poner C. Y voy a poner True. ¿sí? Para que le permita poder crear eh, cofres a todos mis empleados. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Una vez que nosotros hacemos eso vamos a poder crear nuestra eh, empresa ¿sí? a nuestro pequeño cofre el pequeño cofre el cofre es solamente uno voy a mostrar acá es uno uno solo qué quiere decir eso es que si nosotros, nosotros todas las cosas que colocamos acá sí todas las cosas que coloquemos acá ¿verdad? todas las cosas que nosotros ponemos acá va a tener solamente con el cartel un solo eh, precio, ¿sí? Es como el GM Shop, vos pones un cofre, eh, un cofre, un cartel ahí y lo vas a vender a un precio. Pero la diferencia es que todas las cosas que agreguen, pueden pueden agregar varias cosas. O sea, pueden este este cofre venden las cosas a 100 y puedes agregarle cualquiera, ¿no? Si ustedes quieren especificar que sea, por ejemplo, un cofre de solamente armaduras, entonces como acá, como estoy dando un ejemplo acá, pueden colocar esto, ¿sí? Como armadura entonces lo que hace el empleado es venir a este cofre, uy está vacío, entonces le coloco otra vez las armaduras, va y le coloca todas las armaduras otra vez. Todas las partes vacías le va a sumar toda su eh, stack de cosas, así por ejemplo si tengo esto, espadas, si tengo muchas espadas dentro del cofre, básicamente el, el, el empleado va a poder colocar eh, más espadas dentro, cosa. nada más que eso ¿sí? esos son eh, los dos rangos el empleado y el propietario vos sos el propietario, lo que haces es manipular el salario del empleado que va a recibir ¿sí? ¿cómo recibe el empleado el, el la paga? básicamente van a tener que a tener que poner barra company, payday obviamente, ¿no? o pay y ya va a salir eso también hay otra alternativa que es cuando por ejemplo, él quiere... De, él, él no puede salir del, el, del, de la empresa. Tiene que ser echada por el propietario. Entonces, vos para echar a un jugador vas a tener que darle un salario, ¿sí? Como despido. Así que básicamente eso está muy bueno. Creo que disimula bastante bien las cosas. Así que espero que lo disfruten. El plugin es para la 1.14, 1.16, 1.17. No es para la 1.18 y todas esas cosas. No creo que no es. Eh... Y bueno, nada, básicamente eso. Yo le voy a dejar en la descripción, obviamente, el, el, el link para que lo puedan descargar. Este plugin no lo he visto en ningún otro eh, canal, es más, lo puse a buscar y no, no, no está en ningún lado. Y si lo encontras seguramente va a estar en inglés, así que esto está, creo que está bastante bien. ¿Cómo se crea el cartel de como el GM Shop? Viste que el GM Shop, vos pones GM Shop acá en la primera línea, en la segunda pones el ítem, si se vende, si se compra y bla bla bla. Como esto es una empresa donde el jugador solamente vende objetos, ¿sí? no va a poder, él, él no va a poder comprar. O sea, vos si querés comprar, vas a tener que ir a otro lado, obviamente que tengan otra empresa aparte y poder comprar esa mercadería. Pero vos como propietario no podés. Eh, Tener la opción que el jugador pueda comprar eh, Venderte o comprar ¿sí? No sé si me entiendo ¿Cómo se crea? Una vez que tenemos todo hecho Recuerden, crean la empresa Le colocan en la empresa El dinero en el banco Mínimo tiene que ser mil pesos Obviamente Y el coste para crear estos cofres Automáticamente Dentro de la configuración van a ver qué está haciendo como de ¿sí? entonces cada jugador o cada empleado que tengamos y eh, crea un cofre va a consumirnos en dentro de la empresa 100 eh, de costo ¿sí? ahora nosotros vamos a crear nuestro cofre En dentro del cofre no tenemos nada en este ejemplo pero vamos a hacer una prueba colocando eh, carteles. ¿sí? Nosotros vamos a colocar carteles y vamos a colocar el, eh, el cartel. Esto es básicamente como el Shop, pero se va a poner compañía. Compañía. ¿Sí? compañía. En la segunda línea vamos a poner la empresa. En mi, en mi caso, el nombre de la empresa es Test. En la tercera vas a poner el precio de los, de los objetos que estén dentro de este cofre. Pueden ser un montón, pueden ser dif diferentes, pero siempre van a costar el mismo precio. ¿sí? Voy a poner 30, ponele. Y abajo van a poder colocar una pequeña descripción. Por ejemplo, venta, vendo, o vende, o venta, venta, como quieran. Y luego vamos a colocar el cartel y se va a crear la tienda, entonces un jugador, un empleado, va a poder abrir este cofre, y va a poder colocar otro ítem, que no sea nada que ver a lo que vende, pero igual lo puede hacer, ¿sí? ¿Cómo es el tema este? Básicamente va a venir un jugador, otro que no, esté, que no sea empleado, y va a poder agarrar un objeto, y cuando agarra un objeto, le va a descontar estos 30 pesitos que colocamos acá. ¿sí? Si es el empleado, básicamente, aunque lo retire o que lo coloque o coloque, que retire el cofre o que coloque el cofre, no le va a cobrar nada porque es nuestro empleado. Obviamente. ¿sí? espero eh, que, bueno, básicamente vamos a pasar ahora a lo que es la configuración y lo que es la página del plugin para antes de despedirnos, para que ustedes verifiquen bien de qué se trata le voy a leer la descripción del plugin ¿sí? que lo vamos a poner ahí. ahí está ok esta es la descripción y esta es este, este link se lo voy a dejar dentro de él del ay, eh, de la descripción de mi canal sí no voy a um, no voy a, a, a, digamos, a entrecortarlo el video para que ustedes me, también me conozcan y sepan eh, si tienen alguna duda, capaz que yo, si lo corto, obviamente capaz que eh, corto un pedazo y justo ustedes preguntaron Entonces, básicamente, no lo voy a cortar. Bueno, voy a leer la descripción. Básicamente dice, empresas, nota, re, nota, requiere de baúl y requiere, eh, nota no es, entonces, Dice, requiere de baúl y requiere de plugin económica Y después dice, ¿qué es? La empresa son complementos comerciales que permite a los jugadores crear su propia empresa, emplear a otros jugadores en la empresa, establecer salarios para ellos. Los empleados pueden hacer trabajos para otras empresas que pueden pagar a la empresa que trabaja. O puede producir artículos para la empresa de valores. tiendas de cofre para ganar dinero en la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente si nosotros queremos, podemos hacer... Eh, que los jugadores también pueden tener eh, colocar esas cofres de esas tiendas de cofres ¿sí? pero si nosotros no creo colocamos tres cuatro cinco cofres en un solo lugar ponemos el costo del teleport y hacemos que nuestros empleados lo vayan eh, eh, o sea colocando más objetos para que no se vacíe digamos en los cofres ¿sí? después dice cómo funciona bueno esto es lo que estuve explicando. Un jugador crea una empresa, y luego deposita, sí o sí. Cuando creas la empresa, tenés que depositar el dinero. sí Que dice, luego depositar dinero en la empresa como para comenzar. sí Para comenzar, sí o sí tenemos que depositar dinero dentro de la empresa. Y después dice, el jugador como propietario puede establecer que sus propios salarios se paguen automáticamente. Y si lo desea, puede contratar a otros jugadores. El jugador puede trabajar y ver su propio rango y salario, ¿sí? o sea que el jugador puede colocar barra company, info ¿sí? y va, le va a saltar que está metido en tal empresa que se llama pirulo, por ejemplo en mi caso se llama Tes, eh, la descripción de la empresa y va a salir eh, el rango que es dentro de la empresa y, eh, el, el, ¿cómo era? y el salario. ¿Sí? ¿Cuánto gana por día? Solamente esto es gana por día, ¿sí? Eh, puedes colocarle un porcentaje o puedes colocarle básicamente un fijo, como dice yo en mi caso, elegí la parte fija, entonces lo que hago es eso. ¿Sí? Bueno, estas son las características y acá cómo se crea el cofre. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en la parte de abajo, más abajo, y van a estar viendo eh, los permisos. Los permisos básicos, ¿sí? de los jugadores con el permiso uset, no company uset, si ¿sí? recuerden company use van a poder manipular estos permisos los jugadores comunes van a poder colocar company info company el company info y el nombre de la empresa eh, aceptar para, para trabajar dentro de la empresa o denegar para trabajar dentro de la empresa eh, company list que es donde todas las, todas las empresas que estén, que estén creadas por x rango eh, van a poder de, de, de x jugadores obviamente por ejemplo 20 empresas 5 empresas van a poder ver la lista de empresas y su descripción van a poder colocar company tp y el nombre de la empresa para poder teletransportarse obviamente al sitio por ejemplo a una tienda x dentro de una parcela por decir una de manera para poder eh, viajar ¿no? y, eso es todo. ¿sí? Obviamente le va a cobrar un costo, como yo le he puesto en el video, eh, que le puse 100. ¿sí? El costo de TP. Para los owner, esto quiere decir, owner quiere decir para los propietarios de la empresa. Estos son todos los comandos y tienen una pequeña descripción. Yo ya les hablé un poquito. Obviamente, eh, queda algunos pequeños eh, comandos para. Para que ustedes puedan comprender, pero son muy sencillos. O sea, no lo expliqué porque básicamente es lo mismo que, que lo poquito que, de, que expliqué yo. Básicamente esto eh, te lo describe, sí. Después el Company Pay, ¿ves? Dice el nombre de la empresa o el jugador, ¿no? Y la cantidad, ¿sí? Después el banco, ya lo saben, esto es para depositar. Deposit es para depositar y esto es para retirar. ¿Sí? el dinero que nosotros vamos ganando porque no se van a depositar no se te va a depositar vos como propietario te va a depositar la plata ahí sino que te va a depositar en el banco de la empresa, ojo cada artículo que se venda es se va a depositar en un en el banco ¿sí? y vos lo vas a poder retirar para pagar los salarios, básicamente eso eh, y bueno, ya que tengo los permisos básicamente, ¿sí? recuerden que necesita eh, el baúl y economía y es para la versión 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17. ¿sí? Eh, bueno, nada, nada, nada. Quería mostrarle también el tema de... Eh, a ver, a ver, no sé si mostrarlo acá. Sí, lo voy a mostrar acá para que ustedes se den cuenta... ¿De qué se trata? ¿De cómo es el tema de la configuración? Como ustedes ven, la configuración es muy sencilla. Es muy sencilla, acá es el mundo donde vos crees que eh, eh, funciona el plugin. Acá te va a decir eh, cuánto tarda, ¿no? Cuánto tarda el tiempo para pagar, ¿sí? eh, Acá te dice, ¿sí? Y acá te dice, bueno, el, eh, si crees que los jugadores puedan recibir el pago en modo offline, esto lo pones tú y en falso, todo depende de vos. Y este es el coste de cada creación de tienda. O sea, de que de cada cartelito que nosotros colocamos, no va a cobrar tanto. Si nosotros no queremos, lo vamos a poner cero para que no cobre nada. Pero yo me aconsejo es que cobre algo, porque la idea es que se, que se trabaje con, con, con, con economía, ¿no? con, con el dinero del, del, del juego. Entonces, básicamente eso está muy bueno muy chulo la verdad espero que este plugin te ayuda te ayude para para tu servidor ¿sí? que estás haciendo y eh, no he visto videos de este y, y si hay debe haber de en, en inglés pero bueno capaz que me equivoqué no lo sé así que cualquier cosa comenta abajo en la descripción no olvides de darle un like no olvides de ayudarme con un un me gusta y todas esas cosas. Recuerden que voy a traer más plugins a nuestro canal que no, que, no, que no conozcan. Ojalá que estaría, bueno, estaría muy bueno que sean plugins que no conozcan algunos. Y, y nada, y que les dé mucha suerte con sus servicio.